Se le ha perdido el respeto a la policía nacional de este país, o ellos han llevado esa situación a que la gente no los respete, porque ellos tampoco respetan. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver ese video, por favor.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 No tenemos educación con usted, tenemos educación con usted. No, mentira, Estamos hablando como la gente. Usted es el que anda en la policía. Usted sabe que te va a pegar la música. Entonces, ¿qué está yo, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a coger! ¡Vamos a llevar a comprar! ¡Vamos a llevar! ¡Vamos a llevar! ¡Tira, vamos a comprar! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos ¡Vamos a comprar! ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos a comprar! ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos Ahí. Ahí, ahí. Ven, Saya, dale para acá, dale para acá. Dale para acá, Saya. Dale para acá. Dale para acá. Dale para acá. Pa acá. Pa acá. Así mismo. ¿Qué está ¿Por qué es eso que a mí me da pica? ¿Ustedes le están apuntando con un arma? No la baje nunca. Claro. Pica de, de, de, como un loco. Mira, atención. Mi amigo y hermano Chubasque, el ministro de Interior y Policía, tipo noble, tipo del pueblo. La policía hay que hacer una reforma. Luis Abinader, una reforma a la policía. Educación para hablarle a un ciudadano. Orientación, psicología. psicología, usted antes de hablar con una gente, tiene que saber por el físico y por la, hasta la temperatura que usted le ve en la cara al caballero, al ciudadano, debe saber si está bajo alcohol o bajo alguna sustancia. o no sean tan bruto. Da mano en la academia a pasar trabajo, a tirarse en el lodo, a tirar... ¡No! Sí, ¿Qué, dime tú. ¿Y, y Yo no, no veo a nadie... Llamando a otra patrulla. Uh -huh. ellos no hicieron nada. Uh -uh. Le están apuntando con una arma de fuego y él va con ella abajo. Con ella abajo. Si en Estados Unidos le mete el tiro, que se acabó. Lo matan los Ni gringos. Pero espera gringos que la no levante el otro. La no, pistola. no, esperan, no esperan, Oye, Ni si espera que el otro se Si se movió. <risa> ya. Los gringos tienen una psicología cuando tú sabes, cuando, cuando tú eh, tienes eh, un eh, arma, ellos saben. de una cadena. Claro. Que si no es graduado, no salen. No salen. Exactamente. Aquí no pasan al no. centro. Aquí, si tú tienes un amigo, un general, te mete dos meses y ya tú eres policía. Yo, ajá. Sí. Bregar con gente no es fácil. Es mejor bregar con 40 vacas, que usted le hace. ¡Oh! <risa> y se, y se, se va, va todo por, por ahí. O con una soga, 50 puercos, a flecho y ya. A bregar con gente no es fácil en este país. ¿Eh? Y estamos saliendo de una pandemia que frustró más al ciudadano que claro. lo que quiere estar bebiendo en la calle y ponerse loco. La policía debe salir de esos dinosaurios viejos, atrasados, que todavía están ahí, con esa barrigota más grande que la mía. Sí. ¿eh? Y poner personas pulcras. Estudiantes. Estudiados persona que se va a manejar la situación que está ahora hay un policía buscando en un diccionario no usted a mí no me puede llevar si yo no estoy cometiendo una falta exactamente una justificación Claro. yo le enseño los papeles de mi vehículo y está red usted no tiene que investigar nada porque usted tiene que usted tiene que saber si yo ando en lo malo o no claro usted tiene que bajar para ningún cuartel en el cuartel las cosas se ponen difícil ahora si yo no tengo el documento de mi vehículo de mi arma de fuego yo tengo que ir detenido. Yo. Porque estoy incumpliendo la ley. Claro. No empujones. Pero por es amor al arte. Por amor al ¿No arte llevar. No a mí. El caso fue por una música. Si en verdad. Fue por una música y ellos la bajaron. Ahí se terminó el problema. Porque es una vez. Que lo llamaron y ellos llegaron. Y si la pagaron se acabó. El problema y la discusión. ¿Ya mismo? Ahora, Ahora ya se si han dos o tres veces a decir si va la... pues segunda vez, ya de detenido, no, ya mandé nuevo, usted va para el cuartel con todo y vehículo. Exactamente. Ahí hay 15 policías, y no pudieron con esos dos hombres. No pudieron uh -uh. con esos dos hombres. No están capacitados. Un caco que le pesa más, que no puede ni moverse, el caco de guerra. Una que barriga, no que ya tú sabes. Claro. No, decisión, puede, me dijo, no le caminó. Inmediatamente, un me no. Dijo, no puede acercarse un ciudadano tanto a un policía. Por eso, no están capacitados para manejar este tipo de situación. Y bueno, en, en la, la vía cansado, en amiga, la carretera. Loca estoy yo ya, no loco, no loca, de ver tanta estupidez como por la policía. Si a ese ciudadano se le está un esa gente en la vía que no tienen la culpa por el simple autoridad no, no tener manejo atacar, de situación. Usted no puede atacar a una persona alterada, abruzarla, porque si le safa un y mata a una gente. Se desaparece la autoridad. De una vez lo andan buscando y no. no se sabe quién fue. Eso es una persona. venga oficial, sargento fulano. Proceda. Ven, hermano, venga acá. Ya no lo aprenda mala, música que nosotros, si nos llaman, tenemos que venir, llevarnos el vehículo y nos lo vamos a llevar a usted. Eso es lo que procede ahí. No le ni darle golpe a nadie. Usted lo lo como a la nadie. gente. Lo que pasa es ahora, que ahora, si la segunda es vez... Eso. Ya, no, mira.. Sí. En el cuartel, no, volvemos para la calle que nos llaman de nuevo donde el hombre que fuimos ahorita, nosotros vamos a apresarlo a él, inmediatamente no se habla con nadie En media palabra, exacto pero no es la primera vez que usted está hablando mi sabiendo que es un militar también o que tiene formación de militar o tiene formación de militar claro Sí. entiende, entonces que vamos a esperar que la policía siga cometiendo errores porque aquí todo el mundo sabe que la ciudadanía tiene un aceleramiento, que eso es lo último, aquí por cualquier cosa te quieren matar. Ya lo saben. En la psicología. ¿tú? ¿Tú ¿Tú no puede psicología? Caer, sí. No puede caer ahí yo parqué un vehículo, mira, yo parqué un vehículo, andaba en un vehículo, eso fue ayer, frente a mi casa, que no acostumbro, porque yo no tengo vehículo, yo lo no que tengo un motor. paro ese vehículo ahí, y duro como una hora, hora y media. Entonces hay un taller que está impuesto para crear su vehículo ahí donde yo parqueé eso, porque yo estoy enfrente de mi casa. Entonces donde yo salgo, veo el tipo hay que, el tipo de taller. Mira, tú no puedes parquear ese carro ahí. Y yo, ¿por qué? No, porque nosotros parqueamos los vehículos ahí. ¿Cuántas veces yo lo he parqueado ahí? No, que no puede. El que no puede eres tú, porque está frente a mi casa y yo nunca he dicho nada. Yo tengo que tirar mi motor pues, en el hombro por el otro contén. Que usted, porque usted tiene su carro ahí. Ahora usted quiere no parquearlo ahí. Porque eso es una vía pública. Ni usted ni yo podemos parquear ahí. Porque eso es doblar una calle y, y ahí hacen un tapón. Sí, porque eso. la gente se adueña de la cosa. Exactamente. La gente coge, Entonces, coge unos no, no, puertos. El dominicano no, que yo soy guapo. Pero tú, tú sabes cuál es el error de aquí. Que es eh, que la cruz llegue a mi casa que llegue a la ajena. ¿Ya? Esa es la psicología. Si usted puede evitar un problema, usted tiene que... Sí. O sea, y si no es que usted pendejo. Usted evita, pensar en su familia, en su mamá que va a dar y bregue un pa. Usted no sabe... En la discoteca se gata cuarto. Y en el palacio se gata. ¿Y, cuando, ¿Eh? y más cuando ese juez se le coge contigo. No, no, no, no <risa> que le coge contigo, que el abogado haga así, ve. Necesitan tanto. Hasta que usted no se lo lleve, no va a haber na. Tú me avisas. Ah. <risa> Entonces debemos hacer conciencia. Luis Abinader quiere hacer esto bien, quiere hacer esto moderno, vamos a poner un granito de arena. Si usted ve que la policía, ah neto, que a ti no te paran, es que yo no hago para que me paren. <risa> yo, no yo no hago. Sí. ¿Tú entiendes? Ah, no, que a mí me paran, que estoy sin. Usted anda sin luz. Anda usted está en falta. Anda un motor alterado, un motores que andan al de eso, eso ilegal, usted anda sí. con un motor, un motor alterado. De yo, yo siendo, olvídate a este uniforme, se lo cambio. Ese gris ya está. Sí, sí. Ese gris, ponerle eh, otro color. ¿Tú un ves? azul o algo. Un azul claro. Un con... azul claro. Sí, sí, un, un azul claro, bien ajustado, ¿eh? con los pantaloncitos aquí arriba. <risa> claro. tigre que ni bachiller son ahí en la policía. Ellos hay algunos policías que son educados, algunos, sí, sí, algunos. de mí hay 10 De mí hay diez. Educado, decente. Vámonos a una pausa y retornamos con más información.